Hola y bienvenidos a un nuevo video de tu canal con Puffy Soluciones Integral Hoy muchachos les traigo eh, esta placa base que le vamos a hacer un cambio de el pin de carga Sí, en este momento este pin de carga está bueno este que está aquí y lo vamos a cambiar a esta placa base que tiene el pin de carga dañado esta placa base está en funcionamiento solo que eh, tiene el pin de carga dañada entonces tengo esta de repuesto para extraer el pin de carga vamos entonces a realizar el procedimiento para realizar este trabajo lo primero que vamos a hacer es eh, extraer el, el pin de carga bueno el que vamos a utilizar como repuesto entonces vamos a estañar esta parte voy a mostrar aquí en pantalla estos son los pines del pin de carga, los vamos a, a, a estañar con estaño de plomo. Y entonces calentar para poder retirar el pin de carga. Voy a colocar primero un poco de flux. luego de que aplicamos un poco de Flux voy a tomar el Cautil y vamos a estañar de este lado con esto lo que queremos es eh, integrar el, eh, el estaño que tiene plomo para bajar un poco la temperatura al momento de, de, de retirar este pin de carga vamos a tratar de estañar todo esto muy bien Aplicamos estaño este estaño que contiene plomo entonces va a permitir que cuando estemos aplicando el calor salga de una forma más fácil listo está estañado bueno vamos ahora aquí está vamos con la pistola de calor ahora vamos a trabajar un poco con la pistola de calor para ir eh, retirando este, este pin de carga vamos a ver cómo nos va con esta técnica entonces vamos a tratar de retirar este pin de carga de esta forma bueno ya va se me cayó bueno y aquí bajé el pin de carga que se encuentra bueno La verdad lo bajé con menos cuidado porque eh, la placa base que tengo aquí es una placa base de, de desguace. Para sacar piezas y entonces eh, lo bajé con un poquito menos de cuidado. Vamos ahora para la placa base a la que debemos instalar este pin de carga. Antes de eso voy a limpiar un poco aquí. el estaño excedente vamos a tratar de limpiar de tal forma que cuando vaya a colocar este pin de carga no, no me ponga problema en, en donde lo vaya a colocar está un poquito caliente todavía vamos ahora para la otra placa base este lo voy a bajar un poquito con más cuidado ya que esta placa base está funcionando aquí tengo este equipo entonces el procedimiento va a ser parecido dejemos ubicar aquí el microscopio Voy a limpiar con un poco de alcohol isopropílico. El primer paso, como les digo, va a ser estañar tratar de bajar un poco la temperatura de fusión y de esa forma salga más fácil entonces pues vamos a aplicar Lutz Bye. Yeah. Voy a aplicar flux en todos los pines, calentando lo suficiente para que se solde bien y luego de eso voy a retirar el, eh, el estaño. No retiro, Si se dan cuenta, no retiro el cautil hasta que el estaño se funde junto con el anterior. Primero colocamos el cautil, luego colocamos el punto de soldadura. Repetimos el procedimiento. Primero colocamos el cautil, Luego coloco el estaño hasta que se funde. Entonces unos segundos más hasta que observamos que el estaño se mezcla con el con el estaño anterior. La variación en este en este caso va a ser que este estaño lo voy a limpiar. Lo vamos a limpiar. esta placa base la tengo que manejar un poco más de cuidado ya que esta va a ser la placa base esta es la placa base que está buena Ahora vamos a ir limpiando. Con la malla de soldering, vamos a limpiar todo este estaño. El propósito de este paso es eh, bajar el punto de fusión, retirar un poco el estaño con plomo que, sin plomo con el que viene originalmente la placa base, tratamos de limpiarla. Y que el pin de carga bueno baje baje más fácil. cortando la malla para ir quedándome con solamente parte limpia vamos a tratar de retirar lo más que podamos esta soldadura que es lo más limpia posible Cuando vean que la punta de cautel está muy sucia, pues deben limpiarla, ¿no? obtengan un mejor resultado ahora Vamos a ir pasando, voy a pasar un poquito más de... De flux. vamos a ir aplicando calor Listo, ya salió el pin de carga. Si se dieron cuenta salió un poquito más fácil que, que el que no limpié. Ya tengo los dos pines de carga fuera. El que está dañado. Porque está partido internamente. Se partió. Y el que está bueno. Miren la diferencia. Paso siguiente. Vamos a limpiar estos contactos. Así que nuevamente con el cautil. Vamos limpiando hasta que quede así, totalmente libre de estaño. faltan todos estos de este lado Entonces le voy a aplicar un poquito de Flood estos son los rebeldes año Obrigado. <laughs> Ahí cuando está en su puesto, voy a utilizar soldadura en pasta. Vamos a comenzar a soldar entonces, para este paso, vamos a utilizar el cautil. Primero voy a soldar los extremos del pin de carga. Colocar un puntito de soldadura aquí. soldamos este extremo para darle soporte vamos a ahora soldar el otro extremo un punto de soldadura acá y continuamos con los otros pines Aquí para ayudarme coloco un poco de, de, de soldadura en pasta Y vamos entonces A ir pin por pin Hasta aplicar soldadura en cada uno de los pines de este pin de carga o ya de carga. vuelta y voy a aplicar calor de este lado un poco de calor para que el pin de carga se asiente con el pin de carga en su lugar vamos a limpiar y verificaremos cómo quedó todo Está un poco caliente todavía Por estética voy a colocar un puntito aquí. Y seguimos limpiando listo este fue el procedimiento para hacer el reemplazo de un pin de carga miren cómo quedó bien soldado el pin de carga entonces muchas gracias por eh, ver este contenido nos vemos en otro vídeo